Lo primero es abrir una cuenta de OpenAI. Le dejo en la descripción el enlace. Le dan a Up y se registran como en cualquier otra web. Puede utilizar su cuenta de Google. Aquí está ya el chat. Ahora venimos aquí para instalar la extensión de ChatGPT. Le damos a añadir a Chrome. Es compatible con otros navegadores como Vivaldi o EI. Lo primero nos salen las opciones. Si queremos preguntar al chat al mismo tiempo que buscamos en Google tiene que dejar Always. Tienes para elegir modo oscuro si quieres, o ponerlo automático. Y también puedes cambiar el idioma de las respuestas. Ya solo queda ir al buscador a comprobar la integración de Google con gatt gpt Es comodísimo el botón de copiar al portapapeles. Y puede hacer saber si la respuesta es buena o no. Tienes el botón de la extensión en el cual puede abrir el chat. Y en el mismo botón también puede acceder a las opciones de la extensión que vimos antes. Muchas gracias por su atención.